Dark Design es una agencia de desarrollo de páginas web en Wordpress y de marketing digital enfocado al SEO, al SEM y a la analítica. Hice una formación profesional de grado superior de informática y telecomunicaciones que en realidad luego nunca lo llegué a utilizar profesionalmente, la verdad. Me enteré de la formación activa de Google, de que te anestesían formación en marketing digital, que lo hacían ellos, y eran unos cursos totalmente gratuitos entonces decidí probar para ver qué me parecía y estuve en el básico de Alicante que fueron cinco días por haber sido alumno me invitaron al experto de Madrid durante tres semanas y se fueron 120 horas y la verdad es que estuvo genial fue muy intensivo tener que hacer eso en los diarios todo los trabajos pero fue genial conocer a tanta gente de entablar relaciones con ellos, conocer un montón de perfiles, todo lo que aprendimos, las amistades. Fue una experiencia, la verdad, inolvidable. Empecé a hacer un par de páginas, sobre todo más que nada de conocidos que habían visto trabajos anteriores y les gustó. Y a raíz de ahí, de boca a boca, pues me han ido llegando, también he ido buscando a algunos clientes. Me suelo levantar bastante pronto, a las 5 de la mañana. Porque lo bueno de, de tener tu propio negocio es que tienes tus horarios, tienes sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero bueno, espero levantar bastante pronto para poder aprovechar. Porque es un trabajo, el diseño de las páginas web, es un trabajo que requiere mucho tiempo. Requiere mucho tiempo porque hay veces que las cosas salen muy fluidas y hay otras veces que te, te peleas un poco. Pero más o menos mi día a día es levantarme temprano y empezar a a trabajar, ver en qué puntos me he quedado el día anterior, continuar a raíz de ellos, luego sacar al perro, dar un paseíto con él y, y nada, continuar hasta que llegue el mediodía. Voy a ir teniendo llamada de un cliente que me va llamando para que modifique alguna cosa, que también creé una tienda online y la, y la sigo administrando para un cliente. Y la verdad es que en tres años yo me veo totalmente enfocado en esto. También colaboraré en muchos proyectos porque me gusta siempre colaborar con proyectos de compañeros, todo entonces pues seguiré colaborando con ellos o con otras personas y seguiré formándome espero estar dando clases, bueno, estaré dando clases estaré también dando conferencias por ahí para donde me quieran llevar ahora mismo tenemos que tener un poco más de consideración hacia nosotros mismos hay muchas personas que lo único que buscan en su vida es un trabajo seguro y un sueldo seguro y no se dedican ni siquiera a ver qué pueden ofrecer ellos, se olvidan totalmente de sus habilidades, de sus capacidades, de sus ilusiones y simplemente buscan una seguridad, que la seguridad, esa seguridad nunca, se, nunca se llega a conseguir en realidad y más que nada en estos nuevos tiempos eso de trabajar toda la vida en una empresa, ya no va a ser así, vamos a tener una media de 5 o 6 trabajos en la vida, incluso más. Tenemos que ir hacia potenciarnos cada uno nuestras propias habilidades. ¿Qué eres bueno? ¿Qué es lo que se te da bien que a otro no se, le, no se le da? ¿Qué puedes ofrecer tú? Y tenerte mucha estima. Tener mucha estima hacia ti mismo. Nunca pensar que eres peor que nadie. Da igual, ¿qué te diferencia a ti de un gran genio? Esa persona ha sabido explotar lo que se le da bien en la vida. Pues está, pienso que todos tenemos que buscar eso. Volver a encontrarlos con eso, porque en esa esencia que hemos perdido. Mucha gente que ha perdido esa esencia todavía no la ha encontrado. Entonces, estar contento con lo que haces, y no arrepentirte, sobre todo no arrepentirte de lo que haces. Si tomas la decisión de dejar tu trabajo, si tomas la decisión de empezar algo, esa decisión para mí ya es lo que define el éxito. Porque ya te diferencia totalmente del resto de personas que no se atreven.